Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema del teorema de Thales. ¿Qué veremos? ¿Qué es el teorema de Thales y para qué se aplica? Métodos para resolver el teorema de Thales con triángulos y por último ejemplos de, tria de aplicación utilizando el teorema de Thales. No siendo más... ¡Comencemos! Definamos qué es el teorema de Tales. Es un método que se atribuye al griego Tales de Mileto en el siglo VII a.C., el cual dice que dos rectas no necesariamente paralelas son cortadas por dos rectas paralelas. Sus segmentos que se generan sobre una recta de las dos rectas son proporcionales a los segmentos obtenidos sobre la otra veamos esta definición para entenderla mejor analicemos de forma gráfica se tienen dos rectas y se tiene una y dos paralelas qué es lo que dice el teorema que se relacionan este lado con este sería A B C y a estos lados los vamos a llamar A' P' y C' quiere decir que A se relaciona con A' B con B' y C con C', teniendo lo siguiente, que A sobre A' es lo mismo que decir B sobre B' o a su vez C con C', es una relación entre su correspondiente, también lo podemos ver A, a sobre B es lo mismo que decir A' sobre B', de igual forma B' sobre B', es lo mismo que decir C sobre C'. Veamos, ahora con BC, sería B' y C'. Sus aplicaciones. Este teorema se aplicaba mucho en el análisis que tenían los terrenos en las pirámides. La sombra que se generaba era donde se ubicaba en los cultivos de los faraones. Entre más grande era la pirámide, mayor era su proporción para poner cada uno de sus cultivos. O sea que este método era muy útil para ello. También lo podemos ver cuando tenemos dos triángulos sobrepuestos, uno con respecto al otro. Vemos acá A', A, C, C'. Y también lo podemos ver para analizar la altura, de referencia a una altura más pequeña. En este caso podemos ver el árbol en relación con el edificio. Veamos métodos para aplicar. Tenemos lo siguiente. Este es el caso general. Entonces, sabemos ya que A sobre A' es igual a B sobre B', o a su vez A es igual a A', B' A B'. B sobre B', no olviden sus correspondientes, el mismo que decir C sobre C'. O también B sobre C, es lo mismo que decir B' sobre C'. Este es uno de los casos en los cuales se aplica cuando tenemos rectas paralelas que se cruzan en otras dos rectas. Otro caso es cuando tenemos ese tipo de triángulo. Este método se le conoce como el método de la doble L. ¿Por qué? Vamos a analizar. Este lado más largo le vamos a llamar A. Y a este más pequeño le llamaremos A'. A este pedazo le vamos a llamar B. Y a este le llamaremos B'. No olviden que estos pedazos son segmentos de recta. Este es un segmento, este otro y este otro segmento. Ahora bien vamos a aplicar el método de la doble L. ¿Qué es lo que se hace? Se relaciona una L grande, en este caso, esa L grande viene dada por este lado, con este otro, entonces sería A sobre la suma de B más B'. Ahora, veamos que nos falta relacionar una L, pero un poco más pequeña, sería este pedazo con respecto a este, esto daría a' sobre B'. O sea que podemos relacionar esta manera para aplicar el teorema de Tales. Veamos un tercer clase o tercer método. Tenemos este triángulo, podemos ver que es también otro triángulo superpuesto, pero aquí el análisis lo vamos a hacer diferente. Vamos a llamar este lado A y a este de acá le vamos a llamar A'. Entonces vamos a relacionar este lado más grande con este, y a su vez vamos a hacerlo con este largo. Entonces, A sobre A' vamos a relacionar con B, que sería todo el verde, no olviden que es todo este pedazo, con este pedacito que le vamos a llamar B'. Entonces, B' grande con B'. Entonces, retomemos. A, lado más grande con lado más pequeño, b completo con b' vamos a ver algunos ejemplos de aplicación vamos a analizar estos siguientes ejemplos de aplicación primer ejemplo si las rectas l1, l2, l3 son paralelas cuál es el valor de x entonces tenemos este siguiente gráfico como podemos ver se relacionan estos lados 3 con 12 5 con x más 4 y nos piden hallar el valor de x, vamos a analizar entonces cómo sería, entonces hacemos esta relación, podemos ver que 5 es x más 4 como, como 3 es a 12, podemos ver lo siguiente entonces 5 es x más 4 como 3 es a 12, ahora este 12 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar y lo mismo hacemos con el número 3, Multiplicamos esto nos daría 60, 3 por x nos da 3x y 3 por 4 nos da 12. Agrupamos términos semejantes, este 12 lo vamos a pasar a restar. Nos quedaría 60 menos 12 y esto nos da 48. Por último vemos que acá la x tiene el coeficiente 3, como está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y por último tendríamos el valor de x que es igual a 16. 16. Aquí ya hemos encontrado el valor de X. Si quisiéramos saber el valor del segmento, solamente le deberíamos sumar 4. 16 más 4 eso nos daría 20. Ahora veamos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Si una persona se encuentra ubicada a 1,2 metros de distancia de un faro y este genera una luz diagonal, ¿cuál es la sombra generada por la persona? Miremos acá, tenemos el faro, proyecta la luz y genera una sombra con respecto a esta persona que mide 1,5 metros. Tenemos la altura de la, del faro, esta distancia que nos dan y nos piden hallar este valor de X que sería correspondiente a la sombra de la persona. Vamos a aplicar aquí el método de la doble L. Es muy práctico para utilizar, digamos, distancias como estas. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a analizar esta L pequeña, que sería 1,5 sobre X, es a 3 sobre toda esta distancia, que sería X más 1,2. Ahora, bien, como esto está dividiendo, lo cruzamos, lo pasamos a multiplicar, y lo mismo hacemos con la X. Quedando de la siguiente forma, 1,5 multiplica a x más 1,2 y esto igual a 3x. Multiplicamos acá, nos quedaría 1,5 por x y 1,5 por, por 1,2 2 nos da 1,8 y esto igual a 3x. Ahora agrupamos términos semejantes, este 1,5x lo vamos a pasar a restar. Y dejamos solito 1,8. Ahora, 3x menos 1,5 nos da 1,5x. Este número que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. 1,8 dividido 1,5 nos da 1,2 metros. Esta sería la sombra correspondiente a esta persona. Bien. Ahora vamos a ver un tercer y último ejemplo encuentra el valor de X de estos dos triángulos sobrepuestos. Podemos ver que tenemos lo siguiente, tenemos este, nos piden este lado y nos piden encontrar ese valor de X. Para ello, podemos aplicar el tercer método que vimos. Si tienen alguna duda, pueden revisarlo, pausar el video y volver a mirar esa parte para que tengan mayor claridad. Teniendo en cuenta eso, les vamos a relacionar este lado, con este, 3,9 con x, y 5, lo vamos a relacionar con este pedazo que sería 3,4, 3,9 con x, no olviden que este pedacito vale 3,4, grande con pequeño, grande con pequeño, ahora, esta variable x está dividiendo, la pasamos a multiplicar, y este 3,4 lo mismo, los cruzamos. 3,9 por 3,4 nos da 13,26. Ahora, este 5 que está multiplicando a la X lo pasamos a dividir. 13,26 dividido 5 nos da 2,652 centímetros. Quiere decir que este pedacito mide esta distancia, 2,652 centímetros.